¡Hola! ¿Qué tal Piperos? Tenemos hoy un episodio muy especial, vamos a hacer un unboxing del PlayStation 4, edición especial FIFA 16, aquí está la 64. Hola, ¿qué tal? Este, pues sí, hoy eh, vamos a hacer el unboxing de esta, de esta consola que creo que se van a vender un montón en Navidad. Es un de Sega Genesis, ¿no? De Es un Atari también. ah no, es la Play 4. Es la, y como pueden ver aquí está Messi, este, la verdad me hizo falta Marquito Fabián aquí al, a su costado, a pero, pero tenemos aquí a la pulguita. ¿Y qué se necesita para hacer un unboxing? pues? Lo primero es un cúter, pero como no tenemos cúter, vamos a usar un, cúter, a usar un cuchillo. Un cuchillo de... de, de son 12, ¿cómo se llama? 12, 12 centímetros. 12 centímetros, no 2 centímetros. Pero ¿sí? tiene que tener una filo para poder hacer esto. Entonces vamos a... Eh, si eres un niño y estás viendo esto, el unboxing, hazlo <risa> junto con tus papás. <risa> ¿Puedo tener los honores yo? Claro. ¿Puedo, ¿Puedo tener los honores yo? Déjame hacerlo yo. Ah, pero que se vea la etiqueta. Porque si sí está yo sellado. Lo, si es un unboxing real... Yo lo corto y tú lo abres. Es un unboxing real. Este... Ok, yo, okay tú lo, yo lo corto y tú lo... Okay. Entonces agarras el cuchillo, lo introduces... Okay, suavemente deslizas... Y bueno, fue un corte muy fino por parte de Loera. era. Yeah, este, Cuidado con la caja, ten un poquito más de sensibilidad. Lo dejan en, una, en un lugar que sea este, seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? <risas> y sobre todo agárrenlo siempre del mango, porque si lo agarran de aquí también es peligroso, si lo agarran así, siempre hacia abajo. Pues tú la abrías y yo lo sacaba, sí, ¿Tú, tú la abrías y yo lo sacaba, sí. ¿lo estás sacando tú? Hoy tú vas estás a sacar la consola Pues aquí vemos la caja ya desnuda totalmente, este, con los logos de playstation 4 por, por ambos lados Acuéstala para ver la luz. Muy bien empaquetado, este, en Taiwán Aquí Desde aquí vamos a hacer el unboxing bien ¿sí? Ay mamá Oye, la agarro y tú la jalas. Ok Eso son Ok, vamos por partes. Como ya Jack el estripador. Este, tenemos aquí el, el famoso kit que recibió muchas burlas por parte de toda la sí, comunidad. la verdad? Made in China, ¿no? Todavía sí. Es... Cuando viajaba por metro ahí. Sácalo para que vean el. El metro este, por Etiopía, ¿no? Cuando te vendían los audífonos. <risa> este, de 35 pesos. Está muy delgado el cable. Es de lo que no me gusta, pero. Vamos a ver los botones. El audio es bueno. Es MIC. Este. Estamos desesperado, muy desesperados, estamos muy desesperados. Venga, venga. Es rápido esto. ¿Qué? Lo que sigue es el, el control. Es un control nuevo totalmente. Este. Ay, me encanta cómo vuelven las cosas nuevas. <risa> Huele muy bien. Huele súper bien, tiene incluso hasta las gomas. El control. Ah, y los plasti el plastiquito es este plastiquito. El plastiquito, sí, exactamente. Este, bueno, bien, el cable HDMI. Igual, este, del metro de Etiopía, el cable para conectar el control, para poderlo cargar. Este es muy importante. Eh, cable de y es uno de los principales problemas de PlayStation, que no viene con un, este, con un eliminador como lo es el Xbox. O sea, viene literalmente el cable y lo hace más libre más a la consola. Entonces hay que tener cuidado en casa, siempre usa el regulador con su PlayStation sí, 4. ahí, abrilo, ahí abrilo. Vamos a, vamos ya a viene verlo. lo bueno. Ahí viene lo bonito. Que se vea la consola. Uy uy uy, uy, uy, uy, papá Noel, ya llegó a Navidad. 16, que sí, Ay, es, sí viene en caja. Que sí viene en caja. Sí viene en caja eh, bueno. Yo pensaba que era un FIFA 16 descargable, pero no, este sí viene en caja. Y de hecho lo hace más especial. Eh, eh. Pero es el FIFA 16 que ya viste, nada más tiene ah, la portada de ¿Sabes de por qué? Porque es súper especial? Porque es una portada con Messi solo. En todas las regiones del mundo, pues siempre lo acompaña un jugador en Estados no Unidos. Es la portada, de hecho. No es una portada, ¿verdad? No, es una portada y es especial. De hecho, esto es, esto es muy raro, ¿eh? Es una, es una portada bastante... Eh, bastante diferente porque no es ni siquiera de la región, o sea, no voy a colocar aquí. ¿No tiene una cinta ahí? Lo estoy desnudando ah, el PlayStation okay. 4. Lo estoy desnudando. Ahí hay un PlayStation 4 que acaba de nacer. PlayStation 4 <risa> edición FIFA 16 portada de Messi solo. Y pues bien, piperos, este ha sido el unboxing oficial del PlayStation 4 edición FIFA 16. ¿Qué te pareció lo de los comentarios? Muy bien, este, para todos los papás para Navidad, si quieren una portada nueva de FIFA 16 donde sale solo Messi que no les guste el equipo de Chivas, <risa> pues ya tienen una. Marquito Fabián, Marquito Fabián, eh, te mandamos un fuerte abrazo. Y sí, eh, es una edición realmente especial del juego. Eh, lo, voy a, lo voy a dejar para la historia, tener una portada única, que solamente viene con el kit, se va para la para el Museo de, de Historia de Fifásticos. Y recuerden los fiferos, haciendo un unboxing con la magia del fútbol. FIFA la FIFA, vida. ¡FIFA la vida! Te amo.